Los apodados Riqueuri y Chihri, dos de los tres acusados de asesinar a un oficial de la policía, estarán sometidos por otros dos cargos en su contra. Así lo afirmó Oscar Alexander Osoria. Y esos dos dos, eh, Riqueuri y Chihri, por un asunto que tienen pendiente con un barbero por amenaza y esa cosa, y estamos trabajando el caso del policía, que es más ya complejo, y, y por ende lo trabajamos primero con el primero que se entregó, para la redundancia que es... Ángeles, eh, pero es, es, está en stand-by, más el caso de asultidora, o sea que ellos tienen tres procesos aquí. También informó detalles sobre el procesamiento de estos por parte de la justicia. Caso de asultidora, caso del policía y caso del barbero de amenaza que ellos hicieron. ¿Para ambos entonces? Sí, para ellos dos. Estas son las acusaciones que pesan sí. Y para el policía están los tres. Riquewi, Chirri y Ángeles para el policía. ¿Qué estará, ¿qué estará pidiendo, solicitando ya? El no, no, prisión preventiva, un caso complejo sumamente delicado, pero gracias a Dios ya vimos con ellos, se entregaron pertinentemente y estamos haciendo a presto del lugar. Ya la magistrada titular tiene todo eso en conocimiento y ha dado las instrucciones directas para eh, su procesamiento y ya está eso en manos de apoderamiento del tribunal. Eh, conté. Recordamos que estos son señalados por la policía como los tres responsables de ultimar el raso Eric Amador Vicente, hechos registrados la pasada semana en el sector Las Colinas. Para NTN Trini Fuertes.